Un joven que sabe a dónde va. Javier es un estudiante aplicado que sacará provecho de lo aprendido. Cada semana escribe una columna de deportes para el periódico del instituto y además es miembro del equipo de natación. Siempre está muy ocupado, trabajando duro, pero no deja de disfrutar de la vida. Sí, está ocupado, pero no demasiado como para descuidar las cosas importantes como comer alimentos saludables y cuidar de sus dientes, cepillándolos de, después de cada comida e yendo habitualmente a las revisiones odontológicas. Él sabe a dónde va y va de la manera más correcta. Este es un anuncio de servicio público presentado por la Sociedad Dental Local y de este canal.